Fernando González Pacheco, Castro, Valencia, España, 13 de septiembre de 1932, Bogotá, Colombia, 11 de febrero de 2014, más conocido como Pacheco, fue un actor de cine y televisión, presentador, animador y periodista hispano-colombiano, cuya carrera abarcó más de seis décadas. Nacido en España, se trasladó a los cuatro años con su familia a Colombia huyendo de la Guerra Civil Española. Su padre fue Doroteo González Pacheco y su madre Inés Castro Montejo, hija de Ana Joaquina Montejo Camero, prima de Eduardo Santos. Montejo, hijo de Leopoldina Montejo Camero, hermana de Ana Joaquina al estallar la Guerra civil española, la familia González Pacheco Castro emigró a Colombia. Gracias al parentesco y poco después de la muerte de Doña Inés en junio de 1937, Don Doroteo entró a trabajar como administrador general en el diario El Tiempo, de propiedad de su pariente político y futuro presidente Eduardo Santos, cargo en el que estuvo varias décadas. Fernando estudió la primaria en el gimnasio moderno y culminó en 1950 sus estudios de bachillerato en el Colegio Hispano Americano. Estudió al aparecer dos años de medicina en la Pontificia Universidad Javeriana y tres meses de economía en la Universidad de los Andes. Luego fue mecánico instalador de radios, vendedor de almacenes Sears, músico, poseedor, deporte en el que se le conocía como Kid Pecas, mesero y camarero de un buque de la flota mercante Gran Colombiana. Allí descubrió que somos una pulga ante la inmensidad del mar, en los momentos que descansó tocando guitarra y cantando animaba las veladas con sus compañeros hasta que en un barco lo conoció Alberto Peña Aranda que después fue el dueño de la programadora de televisión Puch y quien le propuso probar suerte en el naciente televisión pero inicialmente no aceptó el reto hasta que antes la insistencia del señor Puyaranda decidió aprovechar unas vacaciones para ensayar Llegó a la televisión en marzo de 1956 y su primer programa fue Agenda de Artistas. En esa época todos los programas se hacían en directo, con lo que cual el ingenio del presentador era más importante que su apariencia física. Pacheco representó el espíritu de los pioneros de la televisión que podían actuar en TV, teatros, leer noticias y presentar musicales. Años más tarde fue el animador de Operación Jaja, que fue la cuna de humoristas como Jaime Abuelo y Hugo Patiño. Este programa fue la semilla del programa Sábados Felices, que lleva más de 40 años en el aire en la televisión colombiana y mantenido su audiencia. Y participó en el desaparecido musical humorístico El Chu de Jimmy de Torre Creativa Tv en la sesión Cante aunque no cante con el tema Yo tengo ya la casita, participante que recurrente en los veros de Coach and Boys y presentador durante una temporada en el programa. En el caso de Pacheco, su innata habilidad en el trato con las personas le llevó a estar en muchos ámbitos. Actuó, animó programas de variedades como Animalandia o sala Variedades y concursos como Alcance de la Estrella, el programa del Millón, Cabeza y Cola, Quiere Cacao, Siga la Pista y Compre la Orquesta. Hizo entrevistas en charlas con Pacheco copropietario de la empresa de producción Coestrellas, junto con Carlos el Gordo Benjumea, Es autor del libro Me llaman Pacheco, que tiene el prólogo de Daniel Samper Pizano. Para colaborar con causas sociales se atrevió a torear, lanzarse en paracaídas y meterse en una jaula con leones.